¡Ay, ay, ay, ay. Y Se cree que, que soy un biberón, mira. Sí, sí, sí. Y te están saliendo los cuernitos. ¿Que no soy un, te un biberón, estiroso, ni... Que no soy un biberón. ¡Ay, Catalina! ¿Quieres comerte también? Está tranquila. Está súper a gusto. El soporta fenomenal este, Nacho. O sea, la lastia está en la cara, pero... ¿Está a gusto? Sí. No tiene a nadie encima ahora mismo. Sí. Menos mal, ha sido el único momento, porque está en todo el rato encima de ella. Nah, ya en la fondo está encantada de que esté, con lo menos Sofía sí. El resto sí, ya... porque Sofía está tranquilita, sí. sentadita ahí, pero los otros le saltan encima. Sí, sí, sí, sí. Y bueno. es como, ¿no? Eh, cualquier animal que es una madre o una abuela Sí, tiene un... Pero Sofía no se separa de ella No, sí, sí, a la vez Un momentito <ríe>